Hola, en este video tutorial vamos a revisar eh, los procedimientos para realizar la estandarización de nuestros objetos de aprendizaje. Vamos a empezar por nuestros objetivos. ¿no? El principal es, obviamente, estandarizar nuestras presentaciones. ¿no? Para ello vamos a tener que tomar en cuenta algunos aspectos. Primero, el manejo de los fondos, ¿no? lo que va a hacer que nuestras diapositivas eh, tengan un, una secuencia y una concordancia entre presentación y presentación, ¿no? el manejo de las fuentes, no vamos a usar cualquier fuente ni vamos a variar demasiado las fuentes, al menos en, en áreas donde se tiene que considerar un estándar de trabajo, el audio, siempre cuidar el audio que, que sea limpio, que se pueda escuchar bien y el manejo de las imágenes, ¿no? que no se deformen y que tengan una concordancia con lo que se está presentando. Sin más, vamos a empezar a desarrollar un, un ejemplo. ¿no? Eh, tomamos una diapositiva que tengamos y lo primero que tenemos que hacer es verificar que nuestra diapositiva eh, cuente con, con un archivo de audio, ¿no? Lo cual es básico para nuestras presentaciones. En este caso podemos identificar que ya tenemos el, el icono de, del parlante. Eso quiere decir que nuestra diapositiva contiene audio, ¿no? Si deseamos, podemos hacer una previsualización de, del audio, ¿no? Bienvenidos a nuestra asignatura Imposición al Consumo. Soy el doctor Omar Guerrero. Lo mismo hacemos con todas nuestras diapositivas. Para poder facilitarles el, la labor, eh, se les va a también proporcionar una, una diapositiva base, ¿no? Donde ya contiene los, el, el detalle de los parámetros que se deben considerar en una presentación, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos el título en más o menos el tamaño que debe manejarse. Eh, en la asignatura, en también el tipo de fuente y el tamaño que se debe manejar. ¿no? En los contenidos, también tenemos el título y, y digamos una descripción de lo, que, de lo que se tiene que aplicar. ¿no? En este caso, fuente Arial. Y el título en Arial negrita ¿no? o Volt, en un tamaño de 36 a 28. Y última diapositiva que ya contiene un... Una animación para realizar la personalización de nuestra presentación, podemos, eh, digamos, si primero queremos cambiar la, la, pues, la presentación de inicio, ¿no? en este caso es una presentación ya anterior, ¿no? eh, simplemente podemos agarrar, copiar y pegar, simplemente, ¿no? Copiamos esta diapositiva, nos ubicamos en la diapositiva que queremos eh, agregar ¿no? y pegamos. En este caso se adapta a una diapositiva anterior, pero eh, en las opciones siempre les va a salir mantener formato de origen ¿no? y automáticamente va a cambiar. Tenemos el icono de audio, este es el, icono, el, el audio de fondo de la presentación de inicio. ¿no? Por defecto va primero ¿no? y obviamente vamos a tener que traer adelante nuestra, el audio de la diapositiva que queremos cambiar. En este caso, seleccionamos el icono del parlantito que contiene el audio, en este caso de presentación del docente, ¿no? copiamos y lo pegamos. Como pueden ver, ya está como segunda opción. Siempre va a ser el orden en el que se, se copian y pegan, va a ser el orden en el que se presenten. ¿no? podemos dar una previsualización bienvenidos a nuestra asignatura imposición al consumo como ven ya hemos agregado el audio eh, del docente a nuestra presentación de inicio volvemos al modo de edición es recomendable que para poder transferir, por ejemplo, los títulos y también a modo de, de dejar un archivo de, de apoyo para la publicación usar un blog de notas, ¿no? Creamos un blog de notas en la carpeta donde estamos trabajando nuestra, nuestro objeto de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, le denominamos, digamos que esta es la, la unidad 1. Unidad Dejamos un espacio y copiamos el título de la diapositiva igual hacemos con digamos un cuatro unidades unidad dos unidad tres unidad cuatro y al final agregamos los datos que pueden consignarse dentro de la diapositiva no en este caso, por ejemplo, tenemos el nombre de la asignatura y el docente que realizó esta diapositiva, ¿no? que ha trabajado la diapositiva. Entonces ya tenemos estos datos. Estos datos son muy importantes y también se van a subir junto con la, con la diapositiva, junto con los archivos, para facilitar también este, la publicación en, dentro del aula, ¿no? Entonces una vez que ya hemos copiado acá nuestra el título de diapositiva es para no arrastrar el formato anterior, ¿no? Entonces es mucho más sencillo. Entonces solamente copiamos el título. Ya tenemos el título. Nos volvemos a nuestra hoja de documento de texto. Y copiamos. La asignatura. Como ya están preestablecidos los tamaños en la diapositiva base que se les va a compartir, eh, no van a tener mucho problema en, en editar, solamente es copiar y pegar, eh, facilitar el proceso, copiar y pegar nada más. Si es que en caso, eh, digamos, el título eh, fuera muy extenso, entonces ahí sí pueden modificar el tamaño de, de fuente, ¿no? y ajustarlo a que no sea demasiado extenso ni que cubra demasiado la diapositiva, ¿no? El campo de, de área, de, de formato, en este caso el texto, ¿no? De título, ya más o menos le da un límite de dónde deben trabajar, ¿no? Hasta este punto ya tenemos nuestra diapositiva de inicio ya trabajada y lista, ¿no? Incluso nuestra presentación de base, ¿no? ya tiene la transición aplicada, ¿no? En este caso es eh, cubrir, ya tiene un tiempo de 1.25, 1.25, ¿no? El tiempo no se le especifica, nada, ¿no? Solamente se le deja después de 0.00, es importante, 0, ¿no? ¿no? No hay un tiempo específico de transición, se le deja, simplemente así, para que automáticamente vaya pasando de, de slide en slide sin ningún, sin ningún, este, sin ningún accionador, ¿no? sea automático y, y el alumno pueda ver la diapositiva de manera continua. Como ya lo tenemos ya predefinido, solamente sería aplicar a todos, ¿no? Una vez que ya se aplicó a todos, entonces esa misma transición, la definida, y ya va a ser aplicada a todos automáticamente. Un punto bastante importante es que a veces es, el audio este, no se reproduce de manera continua. Por ejemplo, ya tenemos el, el audio de inicio, ¿no? el audio de fondo, digamos, este. Y tenemos el audio con la voz del docente. Pero esta voz no se va a reproducir automáticamente, tenemos que indicarle que se reproduzca automáticamente. Entonces, una vez que hacemos un clic dentro del parlantito, en el icono del parlante, nos vamos al área la, a la de reproducción y le ponemos entre las opciones de inicio eh, automáticamente, ¿no? Porque hay otras tres hay tres opciones, no, en secuencia y hacer el clic, pero nosotros tenemos que optar por la de automáticamente. Entonces, cada vez que se reproduzca o cada vez que, que se ingrese o se inicie la diapositiva, los audios van a reproducirse de manera secuencial, no, no sin ninguna interrupción o de repente con la necesidad de hacer un clic, no. Eso ya se omite. Hasta este punto hacemos un repaso de lo que hemos hecho en la primera diapositiva. Hemos cambiado el fondo. Ya tenemos el fondo listo, ya tenemos este, eh, los títulos con las fuentes y con los tamaños adecuados. ¿no? Ya tenemos los audios, el audio introductorio y el audio de, del docente. ¿no? Si en caso el docente no ha grabado un audio de inicio, no hay ningún problema, simplemente lo dejamos así. La diapositiva anterior, la que usamos de base, ya la podemos eliminar. Ya la tenemos trabajado Recuerden siempre estar grabando, es importante hacemos una vista previa Bienvenidos, Bienvenidos a nuestra la la imposición, imposición al consumo, consumo. Soy el Estoy doctor, doctor Omar. Omar Ahora vamos a continuar con lo que son los, el manejo de los contenidos ¿no? de manera bastante sencilla también Bueno, ahora vamos a cambiar el fondo de nuestras presentaciones ¿no? de los contenidos sobre todo lo que tenemos que hacer es seleccionar todas las diapositivas a las cuales queremos cambiarle el fondo. Seleccionamos todas las diapositivas, en este caso. ¿no? En esta opción de relleno con imagen o textura, no, insertamos desde un archivo. Como sea. Elegimos el fondo, en este caso el archivo que se les va a compartir y ya está identificado con el número 2 de contenido. Y simplemente queda insertarlo. Como ven ya cambió para todas las diapositivas. ¿no? es un fondo minimalista mucho más, que permite tener mucho mayor contenido ¿no? ahora vamos a trabajar lo que son los títulos y los contenidos igual empezamos con el título ¿no? eh, de acuerdo a nuestro, nuestra diapositiva base de referencia tenemos que el título tiene que ser en fuente arial en pol negritas y una escala entre 36 a 28 ¿no? teniendo siempre presente ella Entonces nuestro título está ya trabajado, en Arial 36, color negro, alineado hacia la izquierda. Ese simple parámetro es el que se tiene que manejar. La ubicación es eh, de acuerdo al criterio de cada uno, en la edición, ¿no? Obviamente siempre es en la parte superior. También para poder ahorrarnos bastante tiempo en la edición de los títulos, podemos usar la opción de copiar formato, Seleccionamos nuestra, nuestro título que ya está trabajado y le damos doble, doble clic en copiar formato para que se mantenga todo el tiempo disponible. Está activado, entonces podemos ir a nuestras siguientes diapositivas y aplicar este formato. Después podemos darle claro la ubicación exacta y que no interfiera con otras, con otras partes de la diapositiva. hasta este punto ya tenemos el fondo y nuestro título ya trabajado ahora vamos con los contenidos de igual forma tenemos que cambiar el tipo de fuente Arial no, no olvidemos ello eh, los formatos siempre tienen que mantenerse uniformes los textos que no sean extremadamente grandes tampoco que no tengan muchas variaciones de fuentes en algunos casos se puede usar alguna variación de fuente pero recomendable mantener un, un, un solo estándar. Esto vendría a ser el manejo del contenido, ¿no? evitar que se deforme mucho, tratar de que no sea tan, tan invasiva la imagen, que los fondos en los textos tampoco no sean muy, muy fuertes, tratar que el fondo de los recuadros contraste bien, que no sean muy claros, en este caso claro el degradador lo hemos, lo hemos cambiado, Tratar de mantener una uniformidad, ¿no? Nuestra imagen, como les decía, hay que tratar de que no sea muy invasiva ni que se lleve toda la parte de la presentación, todo el, todo el espacio de nuestra presentación. En este caso vamos a reducir un poco, no mucho tampoco. vamos a Tratar de que sea acorde. como pueden ver hasta este punto ya hemos editado el contenido de acuerdo a nuestros parámetros establecidos ¿no? como dato importante ¿no? eh, es una sugerencia este icono a pesar de que muchos, el momento de la presentación ya no es visible eh, por temas de orden sería bueno que salga fuera de la diapositiva no y se tenga en este espacio donde incluso la la transición no no lo va a contemplar ni, ni se va a visualizar. Porque si cambiamos de posición de repente al lado izquierdo, siempre al momento de hacer una presentación, puede ser que llegue a aparecer o, o tenga alguna influencia en, el, en la presentación, en, en la transición. digamos Siempre es bueno tenerla en este lado derecho y fuera de la diapositiva. A modo de orden también es una buena recomendación. Eh, les recuerdo que siempre los audios, no se olviden, en la pestaña de reproducción tienen que ser automáticos para que no tenga que hacerse alguna interacción eh, con el mouse o con el teclado para poder reproducir ese audio, ¿no? la reproducción sea automática entonces a este punto ya tenemos nuestro fondo, tenemos el título y los contenidos ya debidamente organizados para nuestra presentación en este caso les muestro esta imagen eh, aparentemente parece estar bien pero está alargada entonces siempre hay que tratar de cuidar estos detalles ¿no? que la imagen no, no se deforme a veces por por mantener cierta uniformidad dentro de la diapositiva se suelen conservar los tamaños iguales, pero la imagen no lo permite. ¿no? Como ven, si ustedes encuentran en algún momento alguna imagen distorsionada, suelen formato de imagen, restablecer imagen, restablecer imagen y fondo. Con eso les va a devolver los valores originales de esta imagen. ¿no? Las líneas guías siempre van a ser de gran utilidad para poder organizar el contenido de nuestra diapositiva. Y ahora vamos con la diapositiva de cierre. ¿no? Entonces nos vamos a nuestra diapositiva base y copiamos la última diapositiva. No se preocupen, está en blanco, pero tiene una animación. Copiamos nuestra diapositiva y pegamos nuestra diapositiva. La anterior ya la podemos eh, eliminar. Hasta este punto ya tendríamos todo lo que es la, el objeto de aprendizaje debidamente trabajado, ¿no? Hacemos un pequeño recuento. y Tenemos la, el slide de inicio, ¿no? La presentación de inicio, ¿no? Con nuestro fondo ya establecido, nuestro audio de, de introducción, el audio del docente, ¿no? Los títulos ya con el formato de, de fuente y el tamaño adecuado, ¿no? Los contenidos, ¿no? con los títulos, las imágenes, ¿no? cualquiera que se haya importado, en este caso es solamente es imagen, ningún problema. Los textos también debidamente ya trabajados. Y por último nuestra diapositiva de cierre, ¿no? la cual ya tiene una animación establecida. Una última recomendación sería solamente cuidar siempre los, la, la puntuación, ¿no? que no vayan errores ortográficos eh, dentro de la diapositiva, no. Eso sería todo en este primer tutorial de objetos de aprendizaje. Muchas gracias.